En el programa anterior tuvimos la oportunidad de visitar un cultivo que se estaba desarrollando en dos armarios desmontables. Esta vez volvemos a visitar otro cultivo también desarrollado en armarios, pero de dimensiones mucho más grandes. Se trata de un armario de 3x3 de base por 2 metros de altura, lo que hace una total superficie de cultivo de 9 metros cuadrados. Esto nos permite poder crear una sala de cultivo dentro de cualquier lugar diáfano del que se disponga. Los criadores de este cultivo son novatos. Esta es su primera experiencia en el mundo de la canabicultura. Como podemos ver, todo ha ido perfecto. Las plantas han evolucionado correctamente en su fase de crecimiento. Para iluminar el armario hay instaladas cuatro lámparas de alta presión de sodio de 600 vatios cada una, lo que suma un total de 2.400 vatios. Teniendo en cuenta la superficie de cultivo, hubiera sido conveniente haber instalado una lámpara más en medio para así aumentar la eficiencia lumínica. Bajo estas cuatro lámparas se están criando 144 ejemplares, todos ellos procedentes de semillas. Se tratan de la variedad critical más, excepto 20 ejemplares de ellos que son de Yager. Concretamente estos que tengo a mi lado, que como podemos ver, presentan un desarrollo un poco inferior dado a que germinaron un poco más tarde. Es posible que la causa de ello haya sido que las semillas sean un poco más viejas que las críticas. Si analizamos el número de plantas, observamos cómo hay una densidad de cultivo muy elevada, concretamente 36 ejemplares por cada foco. Esto se traduce en un mayor crecimiento vertical, y si tenemos en cuenta que se parte de semilla como es en este caso aún se agudiza más este efecto de verticalidad. Sería conveniente que los dos criadores noveles dueños de este cultivo vayan realizando labores de selección y descartando y eliminando aquellos ejemplares que presenten anomalías o un crecimiento deficiente como es en este caso. Cuando se parte de semillas lo ideal es mantener una densidad de cultivo de 16 ejemplares por cada foco. En este caso sobraría un número de 80 ejemplares si no se disponen de esas dos lámparas de más, las plantas se están cultivando en macetas cuadradas de 7 litros de trave, que están rellenas con el sustrato All -Mix de bioid. Estos sustratos complejos permiten no tener que abonar durante toda la fase vegetativa de las plantas. El desconocimiento del sector y de todos los equipos y herramientas que hay disponibles en canadicultura les llevó a construir de forma artesana una bandeja para recoger los lixiviados. Para ello construyeron una estructura de madera. ...y el suelo lo hicieron toda la base con una lona... ...pero claro, hasta el primer riego no se dieron cuenta... ...que el agua se quedaba en medio de la lona... ...y no se drenaba, no se lixiviaba. ...si la instalación de Coulthour... ...en lugar de haber tomado el aire desde fuera... ...lo hubiera tomado desde dentro de la habitación... ...también les hubiera servido... ...para eliminar el aire viciado que hay en la habitación... ...a pesar de estar cultivándose ahora mismo en invierno... La sala no ha necesitado un sistema de climatización precisamente porque se haya instalado en un sótano. Esto lo ha permitido mantener unas temperaturas constantes y las mínimas no han bajado de 17 grados y las máximas no han superado los 24. El no disponer de un higrómetro en la sala de cultivo nos impide conocer los valores de la humedad relativa en los que se está desarrollando el cultivo. Circunstancia muy importante para poder controlar un posible ataque de enfermedades fúngicas. También podemos observar la instalación de los ventiladores, que es lineal y no enfrentada. Esto lo que hace es que no se compense ese aire dentro de la habitación y no se distribuya de una forma homogénea. Las plantas han estado 23 días bajo las lámparas a 18 horas de luz en la fase de crecimiento. Ahora mismo llevan ya tres días en floración. Este ha sido un tiempo insuficiente si tenemos en cuenta que se parte de semillas, ya que cuando se parte de semillas las plantas tienen que estar un mínimo de un mes y medio en crecimiento para así que alcancen una madurez necesaria y poder formar potentes y robustos cogollos. El crecimiento vertical conlleva un sombreado excesivo de las ramas bajas. Por ello se ha realizado una limpia muy suave de estas ramas bajas y aún están a tiempo de hacerla un poco más intensa y eliminar un poquito más para así favorecer que solo se formen cogollos en la parte de arriba que es donde se va a recibir toda la luz. Para contrarrestar ese exceso de crecimiento vertical de las plantas cuando proceden de semilla, podemos realizar dos técnicas que nos ayudarán a frenar ese excesivo crecimiento vertical. Por un lado, podemos optar por jugar con los tiempos de luz. Podemos establecer un fotoperiodo de crecimiento de 13 horas y el resto de nocturnidad, pero claro, hay que hacer 12 horas seguidas de luz y a mitad de nocturnidad interrumpirla con una hora de luz. Así reduciremos el fotoperiodo en 5 horas diarias, lo que se traduciría en un crecimiento mucho más lento. Otra técnica que podemos aplicar, y dado el estado actual en el que se haya el cultivo, posiblemente sea la más idónea, es la de la poda apical. Podemos ver cómo hay algún ejemplar al que ya se le ha practicado esta poda. Es interesante realizarla ahora mismo antes de que termine de iniciar de todo la floración porque entonces ya no habrá tiempo para poder hacer esta técnica. Cuando se cultiva maceta, riego tras riego, se va compactando el sustrato, lo que deja una cavidad que permite volver a rellenarla otra vez de nuevo. Al tratarse de este tipo de cultivos, es conveniente utilizar materiales orgánicos que sean muy ricos en carbono, como es el caso del humus. Ya que el carbono es el principal elemento que lo que hace es reforzar la estructura de las plantas convirtiendo más resistentes los tallos y las ramas. Su ausencia y su carencia, precisamente lo que se traduce, son en tallos muy débiles que con una leve depresión pueden romperse. Como las plantas presentan una estructura débil se ha decidido construir una red alrededor de ellas a modo Scroog para así facilitar esa sujeción y evitar que puedan romper o oscilar debido al peso que formen los cogollos. Si los canadicultores de este cultivo hacen caso a nuestras sugerencias, seguro que llevan a buen término su primer intento. En próximos programas más. Y no os olvidéis de vernos y de compartirnos. Nos vemos.